Voy a decir algo un poco arriesgado, pero no por eso, menos cierto. Existen pocos capítulos que se sostengan por sí solos, que sean tan famosos al punto de ser tan reconocidos como el libro que los contiene, como el capítulo 7 de Rayuela. Pero, ¿qué es lo que hace que nos guste tanto? Eso es lo que les voy a contar en este video, les voy a revelar el secreto, el enigma, la razón por la que este poema nos gusta tanto y que siempre queramos leerlo una y otra vez. qué más lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura, hoy es un día muy especial, hoy se alinearon los planetas porque por un lado venía haciendo muchos videos de Rayuela, he hecho algunos y haré otros después y por otro el canal acaba de pasar 7000 suscriptores así que pensé, ¿por qué no hago? Un video sobre el capítulo 7 de Rayuela Así que eso haremos hoy empezando por la lectura del capítulo 7 de Rayuela Que haré yo y que sin embargo no está genial como la que hace Cortázar Que les dejaré un link en la descripción para que la escuchen Y después analizaré un poco el capítulo y les contaré por qué creo Cuál es el secreto, el enigma escondido de este capítulo que hace que nos guste tanto Así que empecemos Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca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 ¿Pero por qué nos gusta tanto? ¿Será por lo sencillo que es, por las imágenes tan claras, tan únicas, tan poéticas que tiene? Pasar el dedo por los labios que se quieren besar, la mirada cercana de los cíclopes, el juego de las lenguas, del deseo o la luna que tiembla en el agua. Esas palabras nuevas, esas asociaciones e imágenes inimaginadas es lo que creo que hace único y especial a este poema y que nos resuene tanto, pero hay algo más, algo que pasa desapercibido y sé que mucha gente quizás no ha notado y es que debajo de este capítulo vibra, hay una magia, hay un hechizo, hay una estructura que sostiene al capítulo y que es la que hace que este poema en prosa suene tan perfecto, suene tan redondo y tan cadencioso. El capítulo 7, como muchos poemas, describe una escena o una imagen y en este caso es la de un beso. Desde el momento en que los amantes se encuentran y se van acercando hasta que finalmente dulce y con suavidad el beso se concreta. Esto lo hace Cortázar en dos párrafos, dos párrafos en prosa, que sin embargo esconden una estructura de poema. A ver, a pesar de que el capítulo 7 de Rayuela no es un poema en el sentido de métrica y diversificación, sí es un poema en prosa que esconde una estructura y una pequeña trampa que lo hace tan especial. La trampa, el secreto oculto del capítulo 7 de Rayuela está en que tiene un ritmo, una cadencia especial que es marcada por rimas, figuras literarias y nada más y nada menos que por cinco puntos y 25 comas que forman el ritmo y la versificación que lo hace tan fluido. En este vídeo no me voy a poner a deconstruir el poema totalmente de eso, hago un poco en el artículo del blog sobre este poema en el que lo analice un poco y Voy más en detalles así que si quieren ver ese artículo, si quieren leerlo y conocer mucho más sobre este capítulo 7 de Rayuela, vayan al link en la descripción que también les voy a dejar al final del video. Estoy seguro de que mucha gente conoce el capítulo 7 de Rayuela sin siquiera haber leído el libro como tal, a mí por ejemplo me pasó que apenas este año leí el libro, pero hace por lo menos 10 años conozco el capítulo 7 de Rayuela y casi que me lo sé de memoria. Y es que ya vemos que este capítulo es muy bonito, es muy interesante y además tiene algo muy curioso y es que es el único capítulo en Rayuela que se lee en la misma posición en ambas lecturas propuestas. Por supuesto, en la lectura lineal viene el capítulo 6, luego el 7 y luego el 8, pero en la segunda lectura propuesta en el tablero de dirección, estos tres son los únicos capítulos que vienen los tres juntos, 6, 7 y 8. Pero ¿cuál es la razón? Yo creo que es porque esos tres capítulos se necesitan unos a otros y forman un todo. El 6 viene contando cómo Oliveira y la maga juegan a encontrarse como por azar en París, cómo lo sorprende que sus pasos siempre coincidan por casualidad y que de pronto se vean, se encuentren y entonces ocurra el beso. Ese beso que es como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces y precisamente el capítulo 8 es sobre peces porque es aquel en el que Oliveira y la maga van a la tienda de peces en París yo creo que ese es el hilo conductor que une estos tres capítulos esas líneas de fuerza de las que hablaba Cortázar en su libro clases de literatura en el que explica cómo ordenó los capítulos de Rayuela y en general cómo creó Rayuela de ese libro hice un video en el canal Acá que pueden ver Y ahí también está un link al blog Donde está la reseña completa de ese video Y donde está un fragmento donde dice textualmente La parte en que Cortázar le explica Cómo ordenó los capítulos Así que no se pierdan de ese contenido Yo no sé ustedes, pero a mí este capítulo Me gusta mucho, de vez en cuando paso por mi biblioteca Y agarro el libro de Rayuela Y me leo el capítulo 7 Ahí como para inspirarme un poco Hay una parte que me encanta Especialmente, que les voy a decir Esta semana en mi Instagram, una publicación que voy a hacer así que síganme en instagram y en el resto de redes sociales del canal y cuéntenme ustedes también en los comentarios cuál es su parte favorita del capítulo 7 de rayuela si te gustó este vídeo manifiestate con un me gusta y si en general te gusta la literatura hablar de libros de idiomas y de productividad suscríbete al canal Recuerda pasarte por la página del estante literario para ver el análisis completo del capítulo 7 de Rayuela y también puedes ver esta lista de reproducción donde hablo muchísimas cosas de este genial libro de Cortázar. Así que no se pierdan el contenido del estante. Nos vemos en el próximo video. Buena lectura. chao.